Bueno, yo me llamo Ichía, soy profesora de lengua castellana y literatura en de Balandiarán, que es un instituto que está en, situado en Vizcaya, en Beliva concretamente. Yo colaboro con el cde que en la creación de recursos educativos abiertos empecé a colaborar hace pues, unos dos o tres años. Y, en realidad mi intención primera era eh, llevar al aula adaptado eh, un mundo de poesía, que es un REA del CDEC. Eh, lo que pasa es que se cruzó en mi camino Poetízate. Me pareció un recurso también muy interesante y, y bueno, pensé, ¿y por qué no unirlos? No? Le comenté a la directora del CDEC a Cristina, le dije a me ¿he pensado unir los dos REA? ¿Qué te parece? ¿Nos llevamos bien con esto? Bueno, ya sabía que la pregunta iba a ser que sí, ¿no? De las cuatro R, digamos, que sirven para para caracterizar los recursos educativos abiertos, que son revisar, redistribuir, reutilizar y, y combinar. La única que me faltaba por hacer era la última, combinar. ¿no? O sea, que un poco, uniendo estos dos REA, pues, he cerrado eh, las cuatro DRs. ¿no? Eh, yo lo he utilizado para, eh, para tres grupos de cuarto de la ESO que tengo. El REA de, que he llevado recientemente al aula pues, se estructura fundamentalmente en tres fases. Una primera fase de, de motivación y activación de conocimientos previos en las que además, bueno, pues le, le presento la unidad didáctica a los alumnos, nos organizamos, nos, nos establecemos en equipos cooperativos, diseñamos un plan de equipo y ya nos ponemos a trabajar, ¿no? Eh, luego toda la fase intermedia es eh, una fase en la que... Eh, reflexionamos sobre la poesía y sobre, sobre la finalidad de la poesía, eh, analizamos las características propias del lenguaje poético, eh, leemos y seleccionamos textos para hacer una antología poética propia y a partir de ahí bueno, pues viene la fase de recreación de los poemas. Eh, con todas estas actividades hacen un labbook, que es la, la actividad digamos, final, y luego está la fase final, que es la presentación y la exposición de los bambú creados, o sea, lo que es la fase de difusión. Eh, bueno, cuando me preguntan eso, siempre me viene a la cabeza una infografía del CEDEC en, en la que se dice, ¿no? Aparece ahí como características de los REA, que los REA son accesibles, son adaptables, son gratuitos y son innovadores. Ya son cuatro razones de peso, ¿no? Eh, coger un recurso que ya está creado y adaptarlo es mucho más fácil que crearlo desde cero. Y además, bueno, son recursos que han sido bien trabajados, que, que están testados y, y que tienen calidad, ¿no? Y bueno, pues eso, eso es importante. Bueno, yo creo que hay muchos profesores que comparten, eh, sobre todo se comparte en, en las redes, se comparte muchísimo. Y se conocen muchos eh, muchos elementos y muchos recursos que la gente está llevando, muchas actividades, que la gente está llevando a la aula gracias a las redes y eso es positivo, ¿no? Al final compartir es crecer, ¿no? Y, y enriquecer, porque al final de una idea surgen muchas, ¿no? Y en eso consiste la inteligencia colectiva, ¿no? Generar ideas entre todos, por eso es importante, no encerrarse cada uno en su aula y en su mundo y abrirse a los demás, ¿no?